Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones. Qué gusto saludarles. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en OZ Producciones. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. No olvide suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la campanita para novedades en el mismo. Hoy con un invitado de lujo, un invitado gigante, les hablo de Osvaldo Ospino, integrante del grupo Nietzsche desde mediados de los años 80 como trompetista y también es director de la orquesta Proyecto Takiri. Nuevo trabajo musical, nuevas canciones y le queremos destacar aquí en nuestro canal. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros Mi estimado Osvaldo Ospino, un cordialísimo saludo para usted Y bienvenido a OZ Producciones Bueno, gracias Otoniel y a OZ Producciones por la invitación Y bueno, aquí estamos para compartir un rato hermano Para recordar experiencias y momentos que hemos vivido a lo largo de estos 56 años de vida Y 46 de carrera artística Entonces nada, aquí estamos, vamos a gozar Gracias Osvaldo, muchas gracias. Siempre todos son bienvenidos aquí a nuestro canal. Bueno Osvaldo, ¿dónde nace usted y cómo se inicia en la música? Bueno, yo soy nacido en la ciudad de Cali en el año de 1963. Sí, claro, claro, de familia de músico, eso es una cosa que ya corre por la herencia, viene en el ADN ya. El ADN, claro, de la familia Ospino, los hermanos Ospino, tenían una orquesta aquí en Cali, así se llama, y obviamente pues ya están retirados, porque ya están jubilados, pensionados, uno ya pues eh, se han ido de este mundo, y quedan dos, tres ya, pero pues ya están ya descansando en su casa y toda esa vaina de, la, de lo que es música, ya pensionados, disfrutando de eso. Y sí, sí, es de familia de músicos, eh, totalmente, con, con, esto es de herencia, es de herencia. Estamos con Osvaldo Ospino, integrante del Grupo Nietzsche y director de Proyecto Takiri. Encuéntralo en internet, Proyecto Takiri. Gran música, espectaculares canciones, muy buenos arreglos. Le deseamos muchos éxitos a Osvaldo Ospino. Bueno Osvaldo, ¿cuál fue el primer instrumento que usted ejecutó y cuál fue el que siempre le llamó la atención? Fíjate que eso, eso al comienzo estaba muy, estaba muy, estaba muy peladito con mi hermano William, estaba muy, muy, muy pelado. Y, y me gustaba mucho, la, jugaba mucho con las, con las ollas de la, las ollas de la cocina y los tarros, dan, tan los tarros. Y y, y, y, y después con el palo y la escoba hacíamos como si fuera el trombón, con la escoba hacíamos como si fuera el trombón, trombón. Entonces, supuestamente yo iba a, iba a empezar como trombonista, con los tíos míos, con la familia mía. No, él tiene el labio, es de trombonista y todas esas cosas, entonces. Empecé como que estudiando el trombón, pero vino un tío mío que es Miguelito Pino, el gran Miguelito Pino, que fue el trompetista de Lucho Bermúdez. Obviamente, pues eso es una de las grandes glorias que ha dado Colombia, en músicos, Miguelito Pino. Eh, entonces, fue el que grabó la pollera colorada y todos esos temas con Lucho Bermúdez. Entonces, él, él estaba viajando y vino a la casa. Y no, que Osvaldo que quiere dar clase. Entonces, él vio, vio como que la bemba. Y dijo, no, no, no, déjenmelo a mí que él es trompetista, tiene pura embocadura y labio de trompetista, déjenmelo a mí que yo lo, que yo lo pongo en eso. Entonces así fue como empecé las clases con él, y él fue el que me, el que me, me, me, me inició prácticamente en, en, en, con, con la trompeta, y de, ahí, y de ahí siempre he sido trompetista. Me ha gustado mucho la percusión, me gusta mucho la percusión, y de hecho... este eh, toco, pero no profesional, sino cojo, cacharreo con las congas de mi hermano, el timbal, el bongo, toda esa vaina. Y ahorita, pues, estoy, estoy como que me gusta también el bajo. El bajo me gusta, me gusta, me gusta mucho el bajo. Entonces, estoy tocando bajo por ahí, pero no una vaina de profesional, no hay, no, pues, como para, de, de, de pasatiempo ahí, como para yo gozármelo en casa y todas esas cosas. Pero eso han sido como que los instrumentos míos. Me gusta, bueno, igual como músico le gusta a uno cantar y hacer muchas cosas, pero pues no todo lo puede hacer porque no eres virtuoso en ese instrumento o no sientes, eh, en fin, este, como que, que dedicado a eso, ¿no? Eh, pero lo mío es trompeta y, y es el profesional y siempre eh, he tocado este, este trompeta, ¿no? Y me conocen como trompetista. Antes del grupo Nietzsche usted estuvo... ¿En alguna otra agrupación? Cuéntanos un poco de esto, por favor. Sí, claro, claro, claro. Los inicios míos fueron con la orquesta de mis tíos, precisamente, los hermanos Pino. Ahí cuando yo arranqué, arranqué como, como músico. Te estoy hablando de la edad de 10 años. Ya estaba tocando con ellos, ahí hacía mi primer bailecito. Igual, pues, no era una vaina profesional, pero hacía, me tocaba mi uno dos temitas y todas esas cosas. Claro, fue con, con los tíos míos. Después... Eh, ya eh, empecé a darme a conocer me fui conociendo y ustedes me llamaban para hacer otras cositas por ahí también eh, estuve tocando en la orquesta de Juan Pachanga Charanga cuando, cuando Juanchito aquí, cuando Juan Pachanga Club ahí en Juanchito eh, que los pichillo lo hermano en esa orquesta para acompañar precisamente a artistas internacionales fíjate que te estoy hablando más o menos en, en el 81, 80, no sé, eh, empezamos a, a trabajar y cuando eso venía, Héctor Lao, mucho venía Cali, eh, Pierre Conde Rodríguez, cuando La Rielanda, que él empezó a tener esa orquesta, yo fui de los que estaba en ese, en ese eh, grupo de músicos que acompañamos a, a esas grandes estrellas de, de la música salsa, como puedes ver. Y, y, y de ahí ya fue cuando pasé a, a Grupo Nietzsche. Bueno Osvaldo, ¿cómo se conoce con el maestro Jairo Varela? Que el próximo 8 de agosto estará en un aniversario más de su fallecimiento. ¿Cómo fue el encuentro con él y cómo es la propuesta para que usted perteneciera a una de las orquestas más afamadas de Colombia a nivel mundial, el Grupo Nietzsche? Otto precisamente ahí trabajando en Juan Pachanga, fue que conocí a Jairo Varela, porque fíjate, en ese grupo estaba Fabio Espinosa que era Pabuelino de trompeta, dos trompetas, estaba Alejandro Longa, Alfredo Longa, Los Pichirilos, entonces eh, Jairo fue a Juan Pachanga, que llegó a Cali y tal, y resulta que ahí nos dimos cuenta que él quería volver otra vez a reiniciar con Grupo Nietzsche, pero quería hacerlo en Cali, ya, en, en Cali. Entonces se radicó en Cali y estaba, fue allá a buscar a Fabio, fue a buscar a, a Alfredo, que habían sido ya integrantes de Nietzsche, estaban con Nietzsche. Entonces él le preguntó a Fabio, a Fabio Espinoza, oye, necesito un trompeta para que te ayude ahí en la, en, en, con el grupo. Entonces a Fabio le dijo, aquí lo tengo, aquí está, se llama Baldo Pino, ta, ta, ta, un pelado bacano, toca muy bien, en fin, cha, cha, cha. Y ahí fue donde yo conocí a Jairo y nos conocimos y Jairo eh, me tocaba ahí como pachanga, él iba y, y tocaba la conga porque a Jairo le tocaba mucho, le, le gustaba mucho tocar la conga y él era, era el chicle de él, la conga. Entonces tocaba con nosotros ahí y ahí fue donde nos conocimos y me hizo la propuesta de que eh, quería el niche y toda esa vaina y que quería, entonces yo claro que sí, vamos para adelante. Y ahí fue yo donde conocí a Jairo y, y ahí se hicieron dos, tres ensayos inclusive de Grupo Nietzsche, ahí se, porque esa era, esa era la discoteca más popular en, en Colombia, en Cali y digamos que en Colombia en el momento, Juan Pachanga. Eso era una, una vaina de estrato 10, hermano. Es una cosa loca, loca, loca. Ahí fue cuando conocimos a Jairo. ¿Cuántos álbumes alcanzó a grabar con el Grupo Nietzsche? Usted es uno de los más antiguos de la agrupación también.